son accesibles. Para eso vamos a escuchar a un experto. Les pido que escuchen con la atención. Bueno, me parece que el concepto está bastante claro, ¿no es cierto? Para algunos que, que quizás no, no, no les quedó muy claro, podemos incorporar la palabra, las sabias palabras de otra persona. Yo creo que se entiende, Pilar. ¿Querés hacer alguna aclaración más? Sí, acá tenemos un cuadro bastante interesante. con este que son los que figuran en azul. Fíjense precisamente estas oraciones en azul. Estos son los conceptos que van acompañando. Me parece que, con esto eh, está más que claro lo que queremos transmitir, ¿no? Para nosotros es fundamental que los canales de comunicación sean accesibles ¿sí? y que lo que queremos transmitir no quede en el camino, no llegue por la mitad, ¿sí? y pueda ser accedido por todos, más allá de su condición. Entonces, accesibilidad, ¿sí? según Wikipedia, es el grado con que algo puede ser usado, visitado o accedido por todas las personas, independientemente de sus capacidades técnicas o físicas. No podemos hablar de una escuela inclusiva ¿sí? si no pensamos que la educación sea accesible para todos y cuando producimos ¿Sí? Documentos, productos, objetos, tenemos que pensar que eso no sabemos a quién más va a llegar. Como integrantes de la comunidad educativa, nosotros somos responsables ¿sí? eh, en generar estos productos pensando que puedan llegar a todos y sabiendo que no sabemos ¿Dónde van a llegar? Pero no solo somos responsables como integrantes de la comunidad educativa, sino que somos responsables como ciudadanos, porque, por si no lo saben, desde el 2010 dirigió una ley, que los invito a que la investiguen, en donde se considera obligatoria la accesibilidad de las páginas web. Y si pensamos en páginas web, tenemos que pensar en ¿cuál es la base de una página web? texto, un título, una imagen, un video, un archivo de audio, todo eso tenemos que pensarlo como accesible desde su origen para que después generar o producir una página web logre un producto totalmente accesible. Algunas pautas chiquitísimas, chiquitísimas las vamos a dar acá, y es distinta la situación, incluso que estamos viviendo actualmente con eh, la erupción de, de los productos de, de, de la web 2.0. Digamos, antes cuando hablábamos de una página web, era un diseñador, un programador que hacía una página con determinada y esa página era sí o no accesible y en realidad nuestro rol, nuestra posibilidad de influir en eso era bastante poca. ¿Mm? Pero precisamente se han ido eh, introduciendo herramientas que hacen que no solo seamos consumidores sino productores de conocimientos de conocimiento y de productos. Y estos productos son precisamente a los que tenemos que pensar en cómo los hacemos accesibles porque los estamos haciendo nosotros en el aula, nosotros como docentes y nuestros alumnos ¿sí? y lo están publicando y forman parte de un blog y forman parte de una wiki y se publican en algún portal y entonces ya esa responsabilidad es de todos, no es solo del programador. Cuando cuando hablamos de accesibilidad, posiblemente la primera imagen que se nos viene es precisamente la de eh, la accesibilidad física, ¿sí? es decir, de cuánto está el medio físico adaptado para que una persona con determinadas características pueda circular por él. En el caso de una persona que no se puede desplazar autónomamente, una persona que utiliza una silla de ruedas, acá estamos viendo que está usando producto tecnológico, la silla de ruedas, ¿sí? para poder eh, desplazarse. Que se pueda desplazar no quiere decir que pueda acceder a todos los lugares, porque como vemos en la foto, el acceso acá está limitado, no desde la persona, sino desde el contexto, desde el entorno, desde el resto, desde nosotros que somos la sociedad. ¿sí? Y no solo es esta la limitación sino que muchas veces esa limitación nos toca totalmente ¿m? y somos nosotros responsables de generar estas limitaciones como en este caso por ejemplo donde la persona tiene su, eh, su herramienta técnica que es la silla de ruedas, donde el entorno fue adaptado porque hay una rampa y resulta que somos nosotros los que estacionamos nuestro auto frente a la rampa y somos nosotros los que estamos creando esa barrera. ¿Mm? Entonces, análogamente, esto también se da en el espacio virtual, ¿Mm? también se da en esas comunicaciones y en esa convivencia que tenemos a través de la virtualidad. ¿Mm? Y... Eh, hablando, antes veíamos un ejemplo de, de, de rampa física y ahora nos vamos a, a referir o vamos a ver un ejemplo de rampa digital, es decir, de cómo hay algunas herramientas que facilitan la carta. Lo que vemos acá eh, es lo que se desarrolla en una clase, esto es una clase de historia. Federico es un alumno de esa clase de historia. Y ustedes ven que él se está manejando con una notebook, ¿m? está tomando apuntes y además tiene eh, unos auriculares. En el caso de Federico no son para escuchar música como puede pasar a muchos de con muchos de nuestros alumnos que a veces están con los auriculares escuchando otras cosas, eh, Federico utiliza esos auriculares porque a través de uno de ellos escucha el lector de pantalla que le está leyendo todo lo que está en la pantalla de la computadora porque Federico es ciego. ¿Mm? Entonces, este alumno se vale de una computadora y de un lector de pantalla para poder participar en esa clase en igualdad de condiciones. Tomando apuntes, participando, ustedes vieron que él participaba activamente en la clase, es decir, que estaba en igualdad de condiciones con respecto a la posibilidad de adquirir conocimientos. ¿Mm? Y decíamos que o les decía yo que estamos usando un lector de pantalla y para que sea más gráfico lo que es un lector de pantalla ahora vamos a leer un texto con un lector de pantalla. El lector de pantalla es un programa que funciona conjuntamente con cualquier otro programa es un programa residente que precisamente lo que hace es transmitirnos los textos, los textos que están en la pantalla. ¿Son cuerpos o no comercian documentos Bueno, el, el lector de pantalla, entonces, para Federico sería una rampa, ¿cierto? Una rampa digital, junto con la computadora, para él es una rampa digital. Les voy a contar cómo trabaja el lector de pantalla. El lector trabaja con un, el mismo software con el que trabajamos nosotros, con la misma computadora. Es un programa residente y eh, lo que hace es convertir a voz lo que está en la pantalla por medio de combinaciones de teclas. Yo lo que hice fue generar dos textos para que ustedes noten un poco la diferencia cuando hablamos de accesibilidad y para que vean cómo trabaja el lector. Supongan que tenemos un texto... Ejemplo de texto no accesible que es una rampa digital. Las rampas digitales son recursos tecnológicos que permiten usar el mismo software a todas las personas independientemente de si tienen o no una discapacidad. Gráfico y Mac 0078.jpg características dos puntos. Asterisco son compatibles con los sistemas operativos de uso comunes Este disco. Utilizan el software comercial, evitando así el uso de un software exclusivo. Asterisco permite redundancia visual o auditiva de salida a sitios de interés 2 puntos, enlace HTTP barra Como demostración está bastante interesante, ¿no? Les quiero contar de otras cosas que las personas ciegas eh, no es que tienen más desarrollado el oído y que van a, ser, este, van a tener un oído absoluto y van a ser grandes músicos, sino que tienen una percepción especial. Lo que nosotros reconocemos como, como golpe de vista ¿eh? cuando entramos a una página Sabemos que tenemos que saltear ciertos obstáculos para llegar al lugar donde queremos o nos interesa. Ellos lo tienen como un golpe de oído. Eh, pueden escuchar un texto, eh, oír un texto, pero solamente escuchar aquello que les interesa. Y pero vamos a ver el mismo texto con una configuración un poquitito distinta usando el mismo lector de pantalla. Con dictador de tareas lista. Documento accesible abrir corchete modo. Encabezado nivel un ejemplo de texto accesible Encabezado nivel 2 que es una rampa digital Las rampas digitales son recursos tecnológicos que permiten usar el mismo software a todas las personas Independientemente de si tienen o no una discapacidad Gráfico logotipos de discapacidad Encabezado nivel dos características dos puntos Viñeta son compatibles con los sistemas operativos de uso común Viñeta utilizan el software comercial evitando así el uso de un software exclusivo Viñeta permiten redundancia visual o audio de salida, encabezado nivel dos sitios de intereses juntos, encuentro de accesibilidad digital y en Colombia 2012 mil dos de dos puntos, enlace de http dos puntos barra barra www. No sé si notaron algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Un texto estructurado, manera accesible, trabaja con algunas pautas muy básicas, pero qué hace que, por ejemplo, para el lector de pantalla podamos ir más allá de una rampa digital, ¿sí? Nosotros generamos textos accesibles y entonces estamos colaborando con las rampas digitales, vamos más allá. Esa es la idea de trabajar con, con accesibilidad de los contenidos. ¿Mm? Algunas pautas básicas como para trabajar... Voy a cerrar lectores un poco, para los que no están acostumbrados, un poco molesto Yo ya lo tengo incorporado, pero... Las personas ciegas trabajan con un teclado convencional. Esto lo decimos porque muchas veces se piensa que necesitan un teclado en braille. No necesitan, se acostumbran a trabajar como eh, todos nosotros tendríamos que manejar el teclado al tacto. ¿Mm? Eh, hacen un entrenamiento... y y se acostumbran mucho a la voz, que por ahí es una de las cosas que nos puede llegar a, a chocar, se acostumbran a esa voz, la velocidad se regula, estaba puesto bastante, sí. bastante rápido, eh, pero eso se puede regular y eh, además hay una, hay una serie de información que para ellos es necesaria y que nosotros la adquirimos con este golpe de... de, de que les decía Luciana, es decir, cuando hay una viñeta nosotros lo vemos, entonces ya sabemos qué significa que allá haya una viñeta en relación a la estructura del texto, sabemos qué prioriza o no prioriza, a qué se va a referir, qué valor le va a dar dentro de la estructura del texto, pero para alguien que no ve todas eh, todos esas puntas de referencia no están entonces por eso es que la computadora tiene que dar no solo la información textual de lo que está en la pantalla sino la información contextual de, dónde, de cómo se estructura ese, ese texto por eso dice por ahí el programa con el que se está trabajando el nombre del archivo y esto de viñeta por ejemplo, si está subrayado o destacado de alguna manera entonces, ¿qué podemos hacer nosotros precisamente para favorecer esta accesibilidad? ¿Sí? Digamos, para no estacionar el auto frente a la rampa, ¿Mm? porque Federico tiene su elemento técnico que es la computadora, tiene su rampa que es el lector de pantalla, entonces nosotros no le estacionemos el auto frente a la rampa. Estacionar el auto frente a la rampa significa que produzcamos, que generemos productos que no sean accesibles. Entonces la idea es que veamos algunos elementos claves básicos para tener en cuenta cuando producimos eh, contenido, cuando producimos... Eh, <coughs> hacemos producciones con nuestros alumnos eh, y que van a estar relacionadas fundamentalmente a los textos, a los archivos de, de video, ¿sí? a los gráficos y a, a, y a los archivos de video. Bueno, aunque parezca muy básico, algunas pautas para tener en cuenta cuando uno genera un texto ¿sí? son utilizar fuentes con trazos definidos ¿sí? no usemos un Times New Roman por ejemplo que tiene esos extremos porque dificultan la lectura, no estamos hablando solamente de gente ciega, estamos hablando de gente por ahí de baja visión o de gente con un retraso madurativo que le cuesta acceder a la escritura entonces Ariel o Verdana serían los tamaños que universalmente pero hay otros, no son los únicos un tamaño 12 o 14 ¿Sí? Utilizar estilos. Ahora vamos a ver qué se, de, de, de qué hablamos cuando hablamos de estilos. Un lenguaje claro, párrafos cortos, no usemos abreviaturas, no usemos modismos. ¿Mm? Vamos a trabajar también con qué significa esto de ponerle un nombre a una imagen. Si una imagen es una imagen. Pero ¿qué hace una persona ciega con una imagen? Tenemos que darle la posibilidad de interpretarlo. Y además, trabajar con esto de los enlaces con una explicación, por bueno, favor. Yo no les estoy pidiendo nada del otro mundo, solamente les pido que cuando ustedes van a poner un enlace que es tan difícil de entender, no solamente leído por un lector de pantalla, es difícil de entender para mucha gente, eh, le pongan una pequeña aclaración arriba, que diga, como decía recién, este encuentro de en Colombia 2010, y saber con qué nos vamos a encontrar después en ese ¿con qué nos vamos a encontrar? no usemos negritas o mayúsculas solamente para resaltar algún punto de interés y después ¿me ¿Sí, me eh, evitar el uso de escritura vertical, por favor parece tan simpático y tan divertido de poner los carteles hacia el costado y es tan incomprensible ¿Mm? Eh, ahora sí, títulos y subtítulos. ¿Qué es esto de trabajar con estilos? Utilizamos el Word como ejemplo, pero los editores de textos todos tienen estilos. Estilos definidos, no los tenemos que crear nosotros. ¿Y para qué les sirven los estilos? Sirven justamente, no sé si identificaron que cuando nosotros logramos escuchar el lector de pantalla de un texto, Accesible me decía encabezado a nivel 1 y me leía el título. Encabezado a nivel 2 y leía los subtítulos. ¿Mm? Inclusive hay estilos para los hipervínculos, los enlaces. ¿sí? Hay estilos para definir tablas o definir imágenes. Estos estilos ya vienen configurados en los lectores de pantalla, en los editores de texto, ¿sí? Y no, no hablamos solamente de lectores de pantalla, hablamos de una persona que quiera definir dónde están encabezados títulos y subtítulos, porque después podemos lograr que de un texto larguísimo obtengamos solo la estructura, el famoso índice ese que se encuentra en los libros, si nosotros configuramos y grabamos bien el texto, después podemos obtener automáticamente el índice. ¿Mm? La otra opción es, ¿qué significa esto de definir? De ponerle un texto a una imagen. Si las imágenes tienen un texto asociado, si yo te tapo los ojos y te muestro una foto, me alcanza con decir, es una foto de fulanito en la playa, es una foto de nosotros haciendo un asado, esta foto es de la Torre Eiffel. Y para eso tenemos dos opciones. La primera es muy básica. Cuando nosotros insertamos una imagen en un texto, normalmente la obtenemos de los celulares. ¿Sí? Y entonces, o la sacamos de el Facebook y la insertamos en un texto y la imagen proviene de un Facebook, o de un celular, o de un dispositivo, o de Internet, y tiene un nombre así como... j 001 ¿Sí? Si ustedes bajan una foto del celular a la computadora van a ver qué nombre tiene esa imagen. Lo único que tenemos que hacer, lo básico, es bajarla a la computadora y ponerle el nombre a la imagen. Y automáticamente cuando le insertemos en un texto el lector de pantalla la va a identificar con el nombre que le hemos insertado. Y además nos va a ser útil a nosotros. Si nosotros ordenamos las imágenes, le podemos inclusive poner un número de orden. Pero si nosotros ordenamos las imágenes, esto de JPG10007, no nos va a decir nada. Pero verano del 2013 en la playa nos va a decir un poco más. ¿Mm? La otra opción era... Algo muy, muy básico que es esto de cambiar, poner un encabezado a los enlaces. Saber con qué me voy a encontrar. Conferencia de Colombia, página web de una eh, entidad. La otra opción también puede ser cambiar el nombre del enlace sin necesidad de perder el enlace. ¿Eh? Modificando el título del hipervínculo, el nombre del hipervínculo. Si sí, les muestro una pequeña captura de pantalla de cómo lo pueden hacer en Word. No es tan indispensable esto. Yo con que me pongan en un encabezado al enlace anticipándome con qué me voy a encontrar, ninguno de nosotros sabe si le insertan un enlace que dice www en un montón de letras, se sabe con qué se va a encontrar si no lo anticipamos con el encabezado. Un pequeño ejemplo de un texto no accesible era más fuerte que yo, tenía que ponerlo porque si no, para que ustedes se dieran cuenta que no estoy hablando de personas ciegas que usan un lector no estoy hablando de personas que tienen eh, una discapacidad intelectual estoy hablando de una persona mayor que le dan un folleto de este estilo o una persona como yo que sin anteojos no ve nada no puedo adivinar, con este tipo de letras no puedo adivinar qué es lo que dice cuando trabajamos con eh, texto, ¿sí? sabemos que los archivos PDF son archivos cuya sigla implica Print Direct File. Son archivos listos para imprimir. Lo que nos pasa muchas veces con el archivo PDF es que nos mandan un PDF de una fotocopia. Entonces tenemos que poder identificar que hay archivos PDF que son accesibles y otros que no son accesibles. Si yo tomo una hoja escrita, eh, una hoja impresa, la puedo transformar en un texto digital. La voy a digitalizar. Para eso existen millones de programas. Muchos inclusive vienen con los famosos scanners, las multifunción, traen un CD con, no, no uno, dos o tres, para digitalizar. ¿Qué hacemos? Transferimos un montón de letras escritas en un texto a un editor de textos. Lo hicimos digital. Pasamos de papel a la computadora. Entonces, ¿qué hacemos? Eso lo convertimos en un archivo PDF y generamos un archivo de textos accesible. Que no puede ser modificado porque la idea original del PDF es no permitir que el archivo sea modificado. Si nosotros mandamos un currículum, un presupuesto, una no, información que no queremos que esté que intervenida, entonces lo que hacemos es generar un PDF. Desde Word es muy sencillo generar un PDF. Vamos a guardar como cualquier editor de texto genera un PDF. ¿Mm? El problema es que cuando muchas veces tomamos un texto, lo escaneamos, ¿Sí? Y lo convertimos en un PDF. Y lo que hicimos no fue digitalizar un texto. Fue crear una fotocopia. Lo mismo que haber sacado una foto. Y entonces, la foto no es un texto. Es una imagen. Con lo cual, nunca va a poder ser accedida como un texto. ¿Se entiende la diferencia? O sea que hay PDF que sí los puede leer el lector de pantalla. Depende de cómo estén generados. Por eso, lo fundamental de trabajar con un producto base, que es el texto, con imagen, ¿sí? con hipervínculo, no le estamos quitando nada. Es el texto origen, como viene, y después a raíz de eso, generar un producto accesible. ¿sí? Porque en realidad, si lo que pensamos es, no quiero que mi producto sea intervenido, generar un PDF abierto es suficiente, no se necesita más y estamos dándole la posibilidad a todos de que accedan a la información y el tercer paso sería un archivo multimedia ¿sí? un archivo multimedia que contiene imágenes eh, sonidos, videos y acá, entonces, si hablamos de accesibilidad, tenemos que ahondar un poquitito más profundo. Cuando trabajamos con imágenes, les pedimos que, que tengan mucho en cuenta, que tengan muy en cuenta el tema del contraste. ¿Está? Las imágenes con una misma tonalidad, las personas ciegas no las van a ver, aunque tengan en la misma tonalidad, pero las personas con baja visión muchas veces no pueden distinguir si no hay un contraste bien definido. Otra vez el mismo tema, usemos las imágenes con el texto alternativo. No solamente las que vamos a insertar en un Word, sino las que vamos a insertar en un video. ¿Sí? Es mucho más fácil para nosotros porque sabemos qué imagen estamos insertando. Y otra vez volvemos al ejemplo de JPF 0702 y la otra opción es Asado con amigos en noviembre de 2013. Es más, hace falta que pongamos tantas opciones. Asado. ¿Sí? 2003. Pero cuando hablamos de multimedia, entonces ya nos metemos en el tema de los videos y ahí nos preocupamos un poquito más. ¿Qué pasa con los videos y la accesibilidad? Fundamentalmente tenemos tres opciones. Para las personas eh, sordas, ¿sí? Necesitamos interpreten lengua de señas. Necesitamos un video paralelo al que se está editando, al que se está mostrando que tenga lengua de señas. Sí, muchas veces se ve, inclusive en, en muchos canales que ya están trabajando con opciones de lengua de señas. La otra opción es el tema del subtitulado. Ustedes piensan, bueno, el subtitulado resuelve el problema de las personas sordas. No siempre, porque las personas totalmente sordas eh, tienen un, un tiempo para llegar a madurar el tema del lenguaje. ¿sí? Es muy largo de explicar, pero básicamente, como me explicó mi, este, una de mis profesoras, Diarvila, eh, los sordos tienen un lenguaje materno que es el lenguaje de señas, que es un lenguaje tridimensional. Cuando ellos quieren pasar al lenguaje, al, al habla española, es como si vos, después de muchos años de haber hablado español, te fueras a vivir a Japón. Mucho más difícil, ¿eh? porque Japón son símbolos, pero están sobre un papel. Ellos lo hicieron al revés. Lenguaje tridimensional con señas a letras que tienen un sonido que nunca van a poder escuchar. Entonces les cuesta muchísimo la lectura, por lo cual la Interpretación en lengua de señas es la primera opción. Muchas veces, no bueno, podemos llegar a esa. Bueno, esta es más fácil de llegar al subtitulado. Y la otra opción es la audiodescripción. ¿Alguien sabe de qué se trata la audiodescripción? ¿La ha escuchado nombrar? ¿Sí? Nada, no, no vale. <risa> bueno, vamos a ver un ejemplo de audiodescripción. Aura Audiodescripción. Un emprendimiento de Tiflonexos. Llega a citas, telenovela. Pero que alguien me explique algo, porque. Sí, bueno, ¿por dónde explico? Por la cuna, ¿dónde está? ¿Pero será qué? Marcelo camina camis bajo, tiene puesta una camisa de cuadros y se carga un.